El Centro de Estudios Griegos, Bizantino y Neolénico Fotios Malero de la Universidad de Chile, que está ubicado en, adentro de la Universidad Metropolitana de Ciencias y la Educación, pero es parte de la Facultad de Filosofía y Humanidades, surge originalmente como un pabellón griego para apoyar el, al entonces Departamento de Lenguas Clásicas que existía eh, y que eh, surge para rellenar un, un vacío que en ese entonces solo se hablaba de Grecia antigua, pero no se hablaba del resto de la historia de Grecia. El centro eh, partió con una donación de los hermanos Jorge Gabriel Mustakis que colaboraron para construir el edificio principal. Fue la primera institución que en Latinoamérica dio licenciatura sobre griego y moderno. Eso hizo que durante varios años la biblioteca se fortaleciera con donaciones tanto del gobierno de Grecia como el gobierno de Chipre eh, posteriormente eh, también ha habido donaciones de gente. Y actualmente, bueno, el centro compra lo que puede, ¿cierto?, con la disponibilidad que posee. Bueno, acá tenemos algunos de los eh, libros patrimoniales que son más importantes para nosotros en el Centro de Estudios Griegos. Eh, por ejemplo, aquí, aunque parezca pequeño, este es un libro que es una reproducción de la primera gramática griega que se eh, publicó en imprenta hecho por eh, Constantino Lascaris, en Milán en 1476. Con este libro, eh, mayoritariamente hubo conocimiento de la lengua griega en Italia y en, en las últimas eh, finales del Renacimiento. También, por ejemplo, tenemos un libro, que, varios tomos, que se llama La Suda o La Suida, que es eh, también una reproducción de una enciclopedia que existió en la época del Imperio Bizantino. Estamos hablando siglo IX, siglo X donde se trató de reconstruir todo el conocimiento, todos los grandes eh, autores, todos los grandes libros que se habían hecho, por lo tanto es un, un libro eh, fundamental, diríamos, para el estudio del de, mundo griego en toda su época. Bueno, y el resto también tenemos libros que son eh, muy importantes para nosotros también por su eh, belleza. Por ejemplo, aquí hay un libro que es una reproducción de... Eh, una historia que se relataba en la Edad Media sobre Alejandro Magno y que como se hacía en la Edad Media era eh, con eh, grabados, con cierto, con inscripciones, cierto, una, una, una literatura romance que se hablaba. Y eh, por último podríamos mencionar esto que es importantísimo, que es la eh, reproducción cierto, original de La Odisea eh, de Nikos Kazantzakis, ¿cierto? una obra voluminosa, una de las joyas ¿cierto? de la literatura griega del siglo XX y que nosotros tenemos el honor de que su traductor canónico en Chile y en América Latina sea nuestro director, el profesor Miguel Castillo Didier. Eh, eso nos lleva a que actualmente la Biblioteca del Centro, creemos un número aproximado que nos falta actualizar, eh, tiene cerca de 10.000 volúmenes, 10.000 volúmenes que abarcan eh, toda la historia de Grecia, o sea, desde la antigüedad hasta el mundo griego moderno, pasando por el Imperio Bizantino y abarcando también las diferentes disciplinas que tratamos en el centro, que son, por ejemplo, la lengua griega, eh, eh, eh, cierto, filología, lingüística, historia, filosofía, arte, literatura griega y, eh, por lo tanto, tenemos eh, sin, sin discusión la colección más completa al respecto en el país.